No, en el y uno es cuando hay el conflicto. Yo empecé secretaria antes. No sé si te lo he contado esto, ¿no? Entonces no había el sistema MIR. Entonces lo que, para hacer especialidad, había un, la forma tradicional que era pasar dos años de asistente voluntario en una institución psiquiátrica pública, supongo que ahora sería, estando en PP sería privada, equivalente, pública, o matricularte en una escuela de psiquiatría que eran dos o tres cursos, que era como algo añadido a la cátedra de psiquiatría. Entonces yo me vine a Madrid y eh, empecé con López Cibor, me eh, matriculé en esa escuela oficial de psiquiatría, que me parece que se llama así, que eso desapareció cuando se instalaron los MIR, ¿no? Y tuve la suerte, porque yo estaba aquí sí, bueno, un poco, a salto de mata, haciendo guardia, en fin, sobreviviendo como podía. Porque, no sé si te he contado, yo me vine aquí a hacer cine. Ah, espérate, es que me confundo, esto no te me... he contado ya tanto esta historias. Bueno, yo me vengo a hacer cine, a Madrid, pero a mí me suspenden en la escuela de cine que había... ...y entonces bueno, ya era médico... ...y ya era médico... ...y me matriculó eso... ...e inmediatamente el primer maestro mío... ...López Ivor, ...que vio pensar... ...este chico es muy trabajador... ...es muy estudioso, es muy serio, y muy formal ...digo yo... <risa> ...y me propuso ir... ...a su clínica privada... ...de... ...médico interno... ...es decir, yo dormía allí... ...comía allí... ...y me daba, recibía recibía un dinero que bueno por la época teniendo en cuenta pero me resolvía a mí me resolvía eso, me daba tranquilidad para atender a los enfermos estudiar, psicoanalizarme etcétera, etcétera y no tenía que estar preocupada de manera que eso me vine ahí estoy un par de años y eh, ingreso en este hospital como becario la figura del residente no existía me y después empieza ya a de residente y paso cuando esto hospital se traslada porque yo estaba en el que es Reina Sofía, este hospital, el edificio de Reina Sofía. Eh, entonces aquí paso de residente. Y por un incidente, pero bueno, no te estoy contando mi vida y además no quieres saber mi vida, <risa> me lo has dicho, por un incidente muy curioso, un poco chusco, yo, yo me había presentado, mientras tanto, a, a, a bastante oposición y me suspendían todas. ...todos han todo dado plaza. ...pero bueno, curiosamente... ...ingreso, el paso de residente... ...y me hace un contrato fijo... ...indefinido... ...y por una cuestión chusca que no... Bueno, ...bueno, entonces estoy ahí en eso... ...entonces me vengo al hospital de becario... ...y de becario... ...paso de residente aquí... ...esa es la historia... ...es decir, estando ahí aquí... ...yo estoy aquí desde el 69 justamente... Y el 71 es cuando se produce el conflicto, dos años después. Yo ya soy médico, yo no soy residente. Yo soy médico como la mayoría, porque también, eso que te contaba, había falta de médicos, había, había extensión, se habían creado muchos hospitales y hacían falta médicos. Médicos médico que estuvieran mejor pagados y que se les exigiera más tiempo de estancia, ¿no? de, de trabajo. Esto El conflicto del 71, o sea, dos años después, no es cuando yo estoy, no estoy recién llegado. Sí, bueno, yo como empecé aquí a trabajar, las condiciones, a pesar de todo, eran horrorosas. Este hospital, este hospital, el, el, según la legislación de esa época, que eso también es interesante saberlo, eh, era el único hospital público a efectos psiquiátricos de todo Madrid y provincia. Es decir, el único hospital de la beneficencia, porque el hospital de, la de Madrid eh, público era también de la Diputación, entonces lo que, la Diputación concertaba las camas con los dos manicomios de Cempozuelo. y también mandaba algunos a Leganés, que, que se parecía a la beneficencia estatal, una cosa muy rara, que esto me iba a preguntarte el otro día y tampoco lo dejamos a un lado apartado, lo de Pana, lo que se llamaba Pana, pero si quieres luego hablamos de Pana. Y entonces eh, recibíamos todos los ingresos psiquiátricos, eh, pasaban por aquí. Y entonces nosotros teníamos que hacer una cura como de guerra, en una especie de psiquiatría de guerra, porque todo era... Y, y luego los que no se curaban, que se curaban, antes decía yo ayer, que se curaban... ...muy pronto, porque el enfermo en cuanto veía que lo que el médico quería escuchar... ...pues lo inventaba aunque no fuera verdad y le daba el alta. Pero había algunos que no, entonces los se les trataba. Entonces había una cosa muy curiosa que era el turismo psiquiátrico... ...bueno, hay dos clases de turismo. Pero nosotros, el turismo institucional y el turismo psiquiátrico, digamos, individual... El tradicional es que los enfermos que se colonificaban, que no se podía dar de alta porque no tenían familia porque o porque la enfermedad estaba mal y tal igual, pues se enviaba a distintos. Madrid concretamente tenía conciertos con orden religiosas. No era suficiente los dos manicomios de, de Cimpozolo. Le gané y mandaba enfermos a Salamanca, a Málaga. A, era una cosa demencial. demencial. Con eso es Un dato que te puedes ya imaginar el caos que había en eso. Y otra, el modo de ingreso, según la legislación, la legislación era la del 31 de la época de la República, que era un decreto. Eh, si el ingreso si lo podía hacer cualquier médico colegiado colegiado de la provincia, no había intervención judicial, un médico colegiado de la provincia respectiva y un certificado médico que se llama el certificado de posible, va a para ingresar sin que el médico de la institución ...interviniera... ...él podía intervenir a partir del día siguiente... podía dar de alto... ...pues no te va a ingresar... ...o tal... ...pero en definitiva el enfermo te este venía... ...imagínate si este era el único centro... ...por eso tenía tantas camas... ...si era el único centro... ...público de Madrid... ...aunque luego tuviéramos la, la posibilidad de derivar... ...a un enfermo a otro sitio... Eh, la, ...el volumen de enfermo que había... ...yo calculo que habría entonces... ...del orden de... te de, estoy hablando de... ...comienzo los año 70 ¿no?... Eh, ...yo calculo que podría haber al día, pues, eh, de 30 o 40 ingresos. Había especialmente los clásicos loqueros, es decir, los auxiliares... ...que son eran tradicionales y mucho tiempo ahí... Eh, ...había una monja que era la que mandaba, hasta que llegamos los jóvenes... ...que ya renovamos o quisimos renovar desde el principio la situación... Régimen cerrado, absolutamente cerrado. El enfermo no sabía, estaba ingresado hasta que se va a la alta, no sabía. No había nada de. de Visitas limitadas. Eh, absoluta segregación de sexo: es decir, el hombre a un lado, la mujer a otro. Eso si te lo expliqué ayer, pero bueno, eso es la situación. Es decir, eh, el volumen de ingresos era tanto, y sin embargo, a pesar de que se habían consultado algunos médicos, en psiquiatría en su consciente, yo estaba al cargo de una eh, planta de 25 enfermos. Cuando yo venía a trabajar era un simple ...que tenía a mi cargo. Entonces, ya, ya empezaron a contar más gente, se amplió y el, el conflicto eh, con, ya te lo conté otro día entonces nosotros seguimos pero la situación era horrenda era horrenda porque te eh, voy a dar dos índices por ejemplo, había colchón en el suelo porque es que el, la, la capacidad y era una cosa recién creada la capacidad de, de, de, era escasa y había que quedar de, de, de colchón en el suelo, había que llegar por la mañana y tengo las 7 o 8 pacientes en el suelo sí. durmiendo eh, entonces yo en una planta no tenía más que una enfermera una enfermera, una monja que era horrorosa que era mala que mandaba tradicionalmente y yo creo que no, y luego los, los, personal, los, enfermeros, los enfermeros, que además los enfermeros ...era horrible porque los enfermeros lo, lo recibían, al enfermo eran los que recibían... ...el enfermo ya venía ingresado, la orden de ingreso ya venía dada desde fuera... El, ...el enfermo ingresaba y lo recibía, no el médico de guardia como después, ha pasado... ...sino los propios enfermeros, solamente que tú estabas haciendo la guardia... ...pero no te llamaban como no fuera conflictivo, y aquello era horroroso... ...aquello era horroroso porque el ingreso se agitaba... El 90% de los enfermos. ¿Por qué? Porque llegaban allí en plan nazi los enfermeros y llegaban. No lo decían con mala fe, pero esa era la tradición de, de siglo, diría yo. Era, quítate lo, el cinturón, quítate la, el cordón al zapato, quítate no sé qué. Claro, enfermo que estaba más o menos paranoicos, imagínate que habían ingresado en contra de su voluntad. En la mayor parte de los casos, pues se agitaba porque algo le iban a dar. ¿Y ¿Esto qué van a matar? Y estaba muy cerca de los hornos crematorios, la verdad entonces se agitaban todo el mundo entonces eh, bueno al día siguiente es cuando nosotros los médicos veíamos a los enfermos ¿no? con la, la, la monja dichosa que luego te ponía los tratamientos que ya le daba la gana ponía los operadores, pues eh, sin orden con concierto según le parecía a ella incluso los electrochoques entonces si practicaba el electrochoque eh, qué te puedo decir más eh, horrible horrible horrible entonces nosotros, el, el conflicto, a pesar de todo, nosotros que somos jóvenes, no tenemos experiencia, que todavía no formamos un equipo coherente, etcétera, etcétera, pues eh, eh, no hacemos nada, tratamos de salir del embrollo este como podemos. ¿eh? Yo me acuerdo que utilizamos la morfina como sedante, porque en esta situación, las plantas de fertilización, el nivel de hacinamiento era tal que como si alguien se agitara agitaba a toda la planta los normales que ingresaban a veces con trastorno de conducta pues teníamos que echar meter morfina intravenosa entonces entonces por fuera, porque era la única cosa que inmediatamente los calmaba porque si se agitaba un enfermo y gritaba y chillaba y no sé qué el grado de contaminación y de hacinamiento era tal que se, se armaba un follón de drama. Bueno, en esta historia, te cuento ya un poco el detalle para que veas la situación, digamos, medieval que teníamos, yo haciendo por una carambola, a mí que me había negado el ascenso y la promoción eh, repetidas veces, además, mira, el, el casi -Gor, eh, la señora López Ibor, que era una tía que estaba tía, que tenía 12 hijos, y decía que eso de los hijos era una cuestión de servicio. No sé por qué la píldora, porque por entonces apareció en el mercado la píldora anticonceptiva. Entonces decía, ¿qué, qué tontería eso de la píldora, eso no es no, tontería. No, si el problema es que organizarse sí, y tener un buen servicio, ¿o no? O sea, ella, ella tenía 11 hijos y se pasaba todo el día en la clínica privada del marido. Entonces, me, me, como yo trabajaba, yo había trabajado con ella, pues... pues eh, a mí me, me y, y la química poivor bueno es que ya me paso de un tema a otro esto es que es terminable bueno lo de que lo, lo, lo, ya está dicho te voy a contar más cosas pero bueno ya está dicho lo, vamos a atrás hacer por pues nosotros no salir como podíamos si no teníamos ya te digo yo tenía 25 camas para mí solo ¿Eh? ...pues yo qué sé, trabajas como en la guerra... ...como un psiquiatra que está en la guerra... ...en la frontera, como un médico militar... ...que trabaja en una guerra y dice... ...joder, aquí te vienen heridos por todas partes ¿no?... ...pues un poco eso el plan... ...y bueno pues entonces... ...el conflicto... ...poco, en poco tiempo se van... ...van contratando más médicos... ...entonces ya la cosa está un poquito más desolgada... ...pero bueno, el aluvión y la demanda era tremenda... Madrid y su provincia el único centro público que ingresaba enfermos era este, que estaba antes, inicialmente estaba en la provincia Y se produce, cuando, cuando el yo cuando la, la autoridad de, del hospital, la dirección del hospital, la administración en general, decide que estas camas de psiquiatría, que son muchas, eh, ...no son rentables porque la Seguridad Social no paga... ...esto era de la beneficencia, conviene... ...no era de la Seguridad Social... ...era de la Beneficencia Provincial Dependiente de la Diputación... ...y entonces, eh, mientras las camas a los demás pacientes... ...las camas quirúrgicas o médicas, tal... ...las tenía concertadas con la Seguridad Social... La psiquiatría no, porque la seguridad, la, la seguridad Social entonces no se ocupaba de la asistencia hospitalaria de enfermos mentales, por tanto era un número de camas en un lugar digamos, céntrico y tal, pensaron que no les sacaban productividad económica, la rentabilidad, el criterio de rentabilidad es curioso porque es muy antiguo, no, es, no, es, no, es, no es, es de nada ahora, y entonces cuando decidieron, que te conté yo decidieron eh, quitar esto, poner aquí el cambio de cirugía o de medicina o no sé qué, no sé cuánto y pasando todo al manicomio nuevo que habían creado también simultáneamente, que todavía tenía mucha plaza de vivo, porque tenía capacidad para 1.200 camas. Entonces, bueno, ya es cuando agotado los casos de reglamentados de cartas de protesta, de tal, de razonamiento, como le decía en el antiguo régimen franquista, eso de hay que actuar las cosas por conducto reglamentario. Curiosamente, la palabra conducto reglamentario es una terminología militar, pero se utilizaba en lo civil. Conducto recomendado decir, claro, es que esta gente protesta, se queja, pero que se cubra los trámites. Un poco te lo dicen los políticos ahora, es de decir, que hay manifestaciones, igual que nada, a los calces normales, a las negociaciones, a la no sé qué. Gente que no quería hablar, pasa como ahora. decir, ¿qué va a negociar con gente que no quiere ni hablar? Nada. Pues entonces con Franco pasaba lo mismo. Era, era absurdo, pero para que no dijeran que nos saltamos los trámites que daban, nosotros agotamos los que y. Y dimos un salto. El salto fue denunciar a la prensa. La prensa le temían como una vara verde. A partir de ahí, ellos seguían tal, y entonces como no fue suficiente, eh, los enfermos ya estaban trasladándose a ¿no? la vida y fue cuando decidimos el encierro. Que eso yo creo que se te lo he contado ya con detalle, ¿no? Es decir, surgen, en definitiva, como te decía el otro día, no porque no iban a quitar algo bueno. Era algo malo que podía ser todavía peor. <risa> es decir, acumular en un gran manicomio todos los enfermos era peor. Por lo menos esto, al estar en el centro de Madrid, tenía teóricamente, y en la práctica luego se demostró que era verdad, tenía más posibilidades de evolución y tal. Y entonces fue cuando nos encerramos. La primera que anunció antes de encerrarnos fue la prensa. Eh, ya eh, le embosqué mucho porque lo publicaron y lo publicaron en un, los periódicos que había entonces eran horrorosos es eh, sí, no, que decir, que los periódicos eran era, era un periódico católico que se llamaba el ya no lo publicó el ya y bueno ya alarmó alarmó y ya llamaron y ya pero ellos seguían con su rollo y entonces dijimos, bueno, pues ya hemos llegado, incluso hemos hecho la prensa, hemos denunciado la situación a la prensa y tal y cual. Siempre, como te decía, con reivindicaciones asistenciales. Eso fue clave porque le dio popularidad al conflicto. Y entonces, como eso no fue suficiente, lo de salir la prensa, pues entonces dimos el salto cualitativo de encerrarnos todos que era una respuesta distinta a, a, a la huelga. pues En la época franquista, hacer huelga era muy arriesgado. En encierro, eso no había precedentes. Fue la primera vez que en este país se encerraba un grupo de gente para protestar. En cierto modo era como una especie de huelga japonesa, trabajar <risa> más. Pero les quitamos el arma represiva, puesto que nosotros no desatendimos a los enfermos ni eh, dejamos de trabajar. Y nos encerramos. cuando discutimos, supongo que no discutimos. Ya estamos de plantilla 8, como tú has leído en la prensa, 8, para luego ya unos cuantos se de voluntarios y el personaje también se adquirió en su mayoría. Curiosamente, como táctica, represoraron a los médicos, nos despidieron a los 8 médicos y al personal resto no tocó. Es decir, ellos hicieron, como siempre hacen, tratar de dividir al, al de frente. ¿no? Y bueno, pues no lo consiguieron nos despiden con dos, con dos matiz, con dos matiz primero, eh, nos despiden administrativamente, nos mandan llamar uno a uno a, al gerente del hospital, o el administrador, yo no sé qué figura, cómo se llamaba la figura entonces, para darnos la carta de despedido y combinarnos a salir y nos desalejó, y dijimos, nosotros no salíamos, porque había unos enfermo que todavía no se había trasladado... que nosotros no salíamos. Y tuvo que la policía la que nos tuvo. No violentamente porque nosotros en cuanto toda la policía, pues naturalmente la policía que era la brigada político-social la que se presentó, que tú que o sea, que yo estaba de guardia y yo le salí el paso, ya te he contado el otro día, que me dieron un saco, porque me meten al suelo, porque digo, ¿usted dónde van? vamos. <ríe> ¡Quítese de en medio! Era un honor. Lo de la privada política social es, sería muy difícil describirlo objetivamente, pero yo creo que lo que se le distinguía, es decir, eran gente que se debía <risa> por sus prosquidades, por su autoritarismo, por su despotismo. ¿eh? Y, y, y, nos... y entonces nosotros sí te contaba, ...y no sé si quedó claro, que en, para evitar, nosotros teníamos miedo de si esto nos van a detener también, encima vamos a la cárcel o nos detienen. Entonces nos adelantamos eso. Yo creo que lo hicimos bastante bien. Y entonces nos presentamos nosotros a presentar la denuncia antes de que denunciaran a nosotros. ¿Por qué? Para obligarnos a abandonar a unos enfermos sin que quedara a cargo de ellos nadie. Ni siquiera eh, la, la, Por supuesto que la denuncia nuestra la llevaron, pero impidió que nos denunciaran a nosotros. Lo cual hubiera sido introducir una entrada maquinaria franquista y hubiera sido más difícil. Nos despiden y entonces, eh, como esto se hace en verano, con alevosía y tal y cual, eh, eh, nos despiden con todo con la prensa en el hall. En, en, dentro, porque ya te contaba que hicieron la torpeza de mandar anónimo, diciendo que la policía iba a intervenir y va a ir en plan duro. Y a nosotros nos pareció muy bien, que pues, lo contamos con un aviso, como era un sábado, en pleno agosto, imagínate, aquí no había en Madrid, pues incluso los periodistas, que tenemos casi de guardia permanente allí, pues eh, un sábado pues igual no había nadie. Como nos avisaron, nos dio tiempo a avisar a los periodistas y se presentaron todos. <risa> Con lo cual salió en todos los medios. ¿Eh? No sé si tengo una, una revista... Mira, sí, aquí la tengo que tener, como en primera página. Ah, sí, hay fotos. Esto es cuando, fíjate que es cuando nos despiden. Y estamos ya en la calle. Y fue cuando lo, y atravesamos tu Madrid en pie hasta la cabeza para poner la denuncia. Con lo cual nosotros, la policía se quedó con todos los días aquí puestos, todos los grises, y nosotros no hicimos no decimos resistencia, pero tenían, tenían que subir a, a echarnos. Es decir, dijimos que nosotros voluntariamente nos dio Nos tenían que echar. Mira. Así que ve un poco.. Uh, verlo pero no aquí porque cógelo tú y lo ves más cómodamente eso pasó en el 71 hoy no sería posible eso el sabor gráfico que era un período era una revista pues extraña heterogénea pero el, el director era un falangista antiguo y tenía cierto era un poco tenía influencia dentro del régimen y amistades y relaciones entonces se permitía hacer determinados temas eh, más o menos conflictivos los podía sacar sin que le pasara nada te explicaría un poco por qué eh, y, y no solamente en este periódico en este conflicto, sino que en muchos conflictos, eh, sacó, otro que me acuerdo ahora, en Burgos, en Burgos, en Burgos, donde sacaban a los enfermos, los alquilaban a, a los campesinos de los alrededores, estaba en Oña, en el manicomio, y los sacaban en, eh, en... los alquilaban a los campesinos de las comarcas cercanas a los manicomio, pues... Eh, pero, pero no les pagaban, les pagaban a, a las monjas y a la administración. Mira que eran esclavos. ¿Qué te, sí. te, ¿cómo, cómo? Entonces, este me ha faltado quizás de toda esta conflictividad, tiene que decirlo, la conflictividad a los propios periódicos con sus denuncias. Pues claro, este, por ejemplo, yo me acuerdo que el redactor que se ocupaba de esto, este, había sido un antiguo jesuita que había estado en Marío y se presentó allí a al de Medoña. Eh, como un antiguo alumno de, eh, del monasterio, porque aquello había sido un monasterio de Jesuita. Y, eh, y luego lo hizo enseñativo. Entonces se metió allí, le dieron parte, le enseñaron todo, le explicaron todo, hizo una denuncia tremenda. Es decir, que eso también yo no te lo he dicho, pero también fue muy importante. Es decir, que la prensa, por su cuenta, también informaba del conflicto nuestro y de otros. Y, de, y, y sin conflicto, es decir, denunciaba en el sentido de meterse en la cárcel, en Reus metieron otro, como ahora no me acuerdo ahora, se metieron allí, se hicieron pasar por enfermos un par de periodistas, y luego hicieron un reportaje tremendo. Es decir, que, por eso te digo que esto hay que comprenderlo como estaba impregnando a la opinión pública, y, y, y por eso explica que los y, y, periódicos se hicieran eco de todo esto, y que ellos incluso denunciaran por su cuenta de riesgo denunciaran de determinadas como pasó, entre otras cosas, en Valencia. Valencia sacaron varios reportajes tremendos. Bueno, yo creo que queda un poco más claro, ¿no? Bueno, en esa época, más o menos en esa época, sí coincidió con lo que se llamó entonces, ahora aquí confronjamos tanto en la historia, con, hubo varios conflictos profesionales, tanto de la enseñanza, de la medicina, especialmente de psiquiatría. En la enseñanza, abogados, profesionales, es decir, es decir a lo que, que se añadía a su vez a toda la, la conflictividad social del movimiento obrero, por una parte, y de los estudiantes de la universidad. Es decir, había un clima. Mmm, ya te he dicho que todo esto, esto sucede en una época en que Franco vivía, pero el régimen estaba ya muy desmoralizado. No era el régimen de los años 40. No, se me sistematizó más. Entonces, ellos, cuando no echan, entonces había mucho, mucho más corporativismo médico que ahora. Entonces, esto con los médicos, se consideran todo el mundo, el colegio de médicos incluido, y tomó partido por nosotros. Pues considerado que esto, esto no se podía hacer, esto de entrar a la policía, o la calle y tal. Entonces, aquí en este hospital, pues se hizo una asamblea general con todos los médicos de todas las especialidades. ¿no? Como tuvieron la torpeza que te contaba de que llamaron también a tomar la policía y los disolvió, eh, que yo generó una indignación tremendo que se encerraron todo el hospital. Y entonces, el, la cadena, eh, y eso unido que el despido nuestro no fue. Eh, exitoso para ellos porque los que estaban de vacaciones y no podían despedir porque no habían perdido, vinieron y en segunda fase que viene eh, esto, y se encierran también, eso les desarmó exactamente, porque ya a ver qué decía y ellos querían traer, traer médicos de Alonso Vega para que se hicieran cargo, pero no quisieron, salvo uno o dos no quiso la Dione. porque era un poco como desprestigiarse ¿no? era... Y entonces, en la medida que los que nos despidieron eh, y los que llegaron de vuelta de vacaciones, que se encerraron, es decir, se quedó una situación en que uno estamos despedido pero no en nuestra casa llorando, sino <risa> viajando. Entonces empezamos a dar información a todos los hospitales. Con lo cual, si uno ha visto en el periódico, se fue creciendo el número de gente en toda España no solamente en psiquiátricos, sino también en, en, en hospitales generales. Es decir, en Barcelona prácticamente todo. Es decir, Se calculó que fueron casi 10.000 médicos encerrados. será un problema ya de orden público. Vamos a decir, que preocupó al gobierno. Todos los despedidos nos dedicamos a viajar. Es decir, nos quedamos en nuestras casas, lamentándolo. De, de, de, de nuestra triste situación <risa> sí, sino que fuimos a viajar y la gente estaba afectando porque esto era una novedad en fin, esto, esto no había pasado nunca desde que, desde la guerra cosas como esta no había pasado jamás bueno, comprenderás que en resumidas cuentas el conflicto se ganó tienes que situarte en esta época porque esto fue un, un auténtico ¡Bum! Es decir, los periódicos, no solamente eso, es que vendían, periódicos, se vendían, pero en aquella época eran um, horrorosos ¿no? No se podía leer nada más que la política internacional. Es que la política era. Eh... Entonces era por primera vez se acababa de un conflicto en serio que no era directamente política, ¿eh? que tuvimos, bueno, no la habilidad, sino <ríe> la sensación de que si planteamos el, el término político. El, el, el conflicto pues acabamos en la cárcel, vamos. Entonces lo planteamos cómo mejorar la asistencia de los enfermos y todas estas cosas. Y bueno, el conflicto se ganó y yo tuvimos siempre la presión, y por comentarios que recibimos, de que fue por el propio gobierno, presidido por Franco, el que dijo que se acabe. ¿Cómo? Acabárselo, concediendo lo que piden. Entonces con, nos concedieron, ganamos más de lo que pedíamos. Eh, primero, que se detuviera el, el... Que había sido, el, el, digamos, lo que habíamos lanzado, eh, Que se acabara el traslado de enfermos y que retornaran los enfermos... Por supuesto, despedidos, readmitidos... Eh, sin que costara el expediente que habíamos sido despedidos. Y luego, una formación de una comisión paritaria. Fíjate tú que esto era... Eh, eh, en esta época era muy avanzado, es decir, son prioridades para que nosotros, democráticamente, médicos del hospital este de la puta base, estuviéramos interaguando mm, con los bosque que fue cuando los mi tío que era el jefe, que también sirvió para eso. entonces ayer, eh, el Jefe que tenía esa figura tan extraña que era excedente en activo, excedente para trabajar y activo para cobrar. Esta, esa era una realidad. bueno entonces, entonces y nosotros nos planteamos, nosotros no hacemos un conflicto para dejar las cosas como estaban. Tenemos una fuerza enorme, sino que ya tenemos que aprovechar este impulso para mejorar esto. Entonces ahí se inicia en este hospital una reforma que incluye el hospital de día a un nivel y luego la liberalización del de, de encierro de las plantas de hospitalización completa. Había una experiencia, había una mezclanza. Yo creo que hubo una coincidencia, ¿no? Es decir, no, estaba, no lo hicimos porque habíamos leído los libros, ni, ni al revés. Quiero decir que, bueno, que nos vino muy bien, que coincidió. Entonces, pues es que eh, nos daba una, eh, una cierta apoyo moral eh, y real eh, de, de psiquiatras muy conocidos, que habían escrito... Uh, libros muy muy muy muy, muy difundidos y habían sido traducidos al castellano dio cierta seguridad y cierta base ¿no? entonces bueno en sí, la política iba encaminada a hacer eh, a de alguna manera y, eh, en general el objetivo era convertir todos los servicios en comunidades terapéuticas al estilo de Barcelona, Asambleas diarias, un mínimo de autogestión, por lo menos de algunas pestañas de los pacientes, eh, liberalizar el alta, eh, el régimen mixto, todo eso. Eh, hasta entonces funcionaban dos servicios. Todo el pabellón era dividido en dos servicios por jefe de servicio, nombrado en la antigua Francia en la época franquista. Eh, bueno, el caso como de López posibilidades de Mitte y otras cosas, entonces se crea esto, otra cosa no te conté, pero que también es novedosa y eh, incluso avanzada para la época aquella y para la actual. Porque entonces los médicos que, digamos, por decirlo así, más combativos o más, menos conservadores, ¿eh? al crearse el payball se quedó una plaza vacante. ¿no? Porque era jefe de todo, pero al mismo tiempo era jefe de un servicio, el de mujeres. Entonces, nosotros hicimos una... una... Es decir, conseguimos, no era legal, pero lo conseguimos. Porque, eh, entonces pasa como ahora, todo es legal, todo es legal, y, y, y Franco le ha todo esto, ¿verdad? porque la, la, hay que hay que hacer a funcionar la ley, es que, bueno, sabemos que todo es ilegal, pero no nos gustan esas leyes, ¿eh? o sea, estamos contra esas leyes. Y entonces, fuera de toda la legislación, de toda la ley, logramos eh, que los psiquiatras más tradicionales y la parte más tradicional de, de, de esto se quedara un poco tal y, y se creó una unidad nueva, ...donde el jefe fue elegido por elección democrática... ...esto no te lo he dicho... ...pero eso sí fue una, una novedad... ...que no se ha vuelto a repetir... ...no, eso ya después de muerte Franco ...porque ya se solapa... ...todo esto se va solapando... ...los conflictos ya, ya... ...yo creo que te dividí esto en una primera parte... ...de conflictos que se prolongó un paz... ...y luego otra fase de sol, de solidificación... En, ...con la expectativa de que la democracia... ...pues sigamos a poder trabajar mejor y con menos restricciones, ¿no? Y hasta tal punto que aquí se crea una sección que se llama de psiquiatría extrapitalaria, lo cual demuestra ya que ya íbamos buscando los eh, que eh, en donde el jefe se elige por votación democrática. Y lo aceptan. Es decir, esto te da una idea de la fuerza que adquirimos. Esto ya fue después de la época de Franco, pero. Aquí eh, los que regían la institución, como las elecciones municipales, no se celebraron hasta el 79. Desde el 75 al aunque Marco estaba muerto, aquí seguía eh, la estructura política de las diputaciones y los ayuntamientos, o sea igual, hasta el 79. Por tanto, las autoridades eran franquistas. Pero ya unos franquistas que ya estaban muy, muy desmoralizados, y que cuando se murió Franco estaban todavía más, es decir, yo estoy siempre en desacuerdo con esa historia de la ruptura y la, se hizo lo que se debía hacer, pues se debía no no. no, no. Es decir, el, yo, mi conciencia es que eh, eh, la muerte de Franco lo que se fue el continuismo. Y la prueba eficaz es que el rey, se puso un rey que estaba nombrado por Franco y que a su vez nombró al jefe de gobierno que tenía Franco. Lo que pasa es que... Se puso una efervescencia popular de huelga, manifestaciones, otra cosa que, que nosotros nos integramos en eso, es decir, que, que todo no era un movimiento aislado, por eso tuvo tanta proyección. Y, y fue la. No sé por qué. Te, es decir, que, quien se cargó eh, el franquismo etcétera, fue esto, es decir, que yo discuto muchísimo con ese polémica que se de ruptura-reforma. Es decir, las consecuencias de la reforma las estamos sufriendo ahora. Porque lo que se sí hizo fue una evolución del franquismo, no una ruptura con el franquismo que había hecho ya Portugal, por ejemplo, un año antes o dos. Por tanto, te encontré después del franquismo, pues te encontraba la misma policía, los mismos militares, los mismos tal. No, es que si no hubiese sido golpismo, no, oiga, aquí hicimos reformas y sin embargo hubo golpismo. Y los militares. Eh, ...eran todos los después de la muerte de Franco... ...y todos iban a la zarzuela ...todos los días, un día se traía el de en medio también... ...no, que la historia no hay que interesarla... ...es decir, por mucho que a los, los que... ...estaban ávidos de, de un poquito, de un torso de pacé... ...y que por eso pactaron la ruptura... ...hubo mucha gente que no estaba en contra... ...que no votó en la constitución y ni tal y que estábamos en contra de ese y que defendíamos la ruptura es decir es decir ruptura con el pasado se hubiera evitado la paradoja de que si entramos en un sistema democrático nuestro antecedente inmediato es la república y sin embargo al cabo del tiempo esto ha sido presentado como una especie de evolución del franquismo, que no era tan malo, y efectivamente en los últimos años por demoralización, porque hubo una mejoría económica importante, porque hubo un progreso social al margen del corsé político, eh, por la inmigración, por el turismo, no sé de cosas, y eh, eh, es decir, y entonces el continuismo, y ahora lo vemos clarísimamente, el continuismo, esto es un continuismo del franquismo, que se tenía que. Y, y la amenaza me dice ¿es que hubiera habido un golpe de Estado. No, muchacho, te equivocas. No sabemos qué hubiera pasado si hay eh, ruptura. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado por la reforma. La reforma es que el intento de golpe de Estado eh, existió con la reforma. Y que los militares eh, que estaban desmoralizados se remoralizaron, porque estaban apoyados por el rey. Y yo, para mí, no es una cosa absolutamente académica. Es decir, es importante... ¿eh? ...en interés, que el rey fue el principal golpista... ...para mí, no, no es el tema... ...pero fue el principal golpista... ...y desde luego, los militares se envalentonaron por el rey... ...que era su jefe... ...el capitán general de los ejércitos, ¿no?... Eh, ...bogando bueno, la analogía con la ruptura de la reforma... ...nosotros queríamos cargarnos a los cáteros, ...que eran los principales, es decir... ...nuestro enemigo, es decir, simbolizado... en la Secretaría Tradicional... ...como te decía ayer, o anteayer... Eh, eh, eh, Fijaban el manicomio como su institución más emblemática, pero al mismo tiempo con los cátedros de psiquiatría que eran unos tipos, unos zotes absolutos ¿no? hombre, eh, nosotros lo que queríamos es que evidentemente eh, que se hicieran por mérito es decir, no por el yufe. porque había que saber que a una casta, los catedráticos tenían que estar haciendo la pelota al digo durante años y decir como dice mi maestro el sol sabe que le pues, pongo ...hacías tus tesis y tus escritos... te de tenía tienes que nombrar maestros... ...y si no nombraba maestros, no subía Es decir, y de hecho... ...yo no seguí ese sistema, nunca... ...y yo podía escribir lo que me daba siempre... ...mientras que eh, los que querían ser catedráticos... ...tenían que escribir... ...lo que les gustaba a los catedráticos... ...y los catedráticos eran unos zotes... ...que eran unos analfabetos, casi... ...entonces pensamos que eso iba a servir... ...para quitarle fuerza a los catedráticos... ...y ellos creían que iban a ser cesados... O sea, fíjate tú, cuando me viene y decía al cabo de los años que si la reforma, que si la ruptura, si ellos mismos estaban acobardados. Lo que es, no es paradójica es que cuando llega el SOI, aunque ya nos estamos metiendo en otra fase, eh, eh, los psiquiatras tradicionales y los catedráticos tradicionales piensan que van a cesar o que se van a quitar poderes y resulta que a quienes nos persiguen somos a los, a, a los que estamos a la izquierda del Guerra. ¿sí? Porque el de Guerra decía que ellos, venido pájaro, venido pájaros. Que, que a su izquierda solamente estaba el precipicio. Bueno, pues nosotros en el precipicio. Entonces, quiero decir, cuando llega el PSOE, eh, pero esta es ya otra fase, pero vamos, te lo adelanto un poquito, eh, eh, eh, eh, se dedica a perseguir más a nosotros que a los de la derecha. ...situación que no ha cambiado mucho... ...había parte mucho más con el PP... ...que con los movimientos sociales... ...etcétera, etcétera... ...bueno ahí ya... ...como nosotros en esa fase... ...ya hemos una vez muerto Franco... ...siguen dándose ese conflicto... ...pero ya bastante menos que en la época de Franco... ...pues ya lo dedicamos... ...como te decía el otro día... ...pues un poco a... consolidar, consolidarnos... ...nuestra posición... ...tomamos la asociación de... ...vamos, no la tomamos... En la, ...como en la, el Palacio de Invierno... Es decir, ganamos las elecciones y nos hicimos con el poder ahí, que éramos ya instrumentos y tal, a estudiar, a leer, a escribir, a, a organizar jornadas, en fin, estamos preparando en la ingenua creencia de que el porvenir iba a ser mucho mejor de donde veníamos, es decir, que el pasado, y por tanto vamos a esperar, no, en eh, espera, espera de que la democracia nos atraer, y va a traer, iba a trabajar en la misma dirección que nosotros. Esa elección se vio, que eso es la historia, el PSOE gana eh, las elecciones que te he contado otro día. Bueno, es que eso ya, cada centro, según sus características especiales, pues tampoco había unas normas concretas. Te, sí te puedo, pero es que ya nos metemos otra vez en el 86. Y entonces, si tú te interesa más que el 80, entonces... ¿eh? Es que la historia no, no, no se corta en, en trozos, ¿no? La asociación, por ejemplo, elabora un plan que eh, elabora en forma de distintas comisiones y elabora un plan que es de, de reforma de la asistencia psiquiátrica, con una comisión que, se pone tal, que es independiente de gente de izquierda, pero gente que funciona en función de, de una institución, que era una asociación de ciudadanos, no era... No dependía directamente de ningún poder político, de ningún partido político, aunque podía haber gente de distintos partidos políticos. Yo, pues, cada, que cada centro, yo te, hice con detalle más lo que yo hice y donde yo estaba lo que se hizo. Pero pues, cada centro, en función de las circunstancias y de los medios que tenía, todos íbamos a la misma, en la misma línea. Por resumirlo un poco, te diría Basagliana porque lo, lo, lo que yo trabajé era más en profundidad. Es decir, yo, como, como que yo estaba más próximo a Line y Cooper, ¿no? eh, así psiquiatría inglesa. ¿no? Mientras que otros lo que hicieron es reformar, yo pues, al fin y al cabo yo no trabajaba en manicomio. Incluso yo estaba en ese sentido, bueno, a mí me dieron, un o, o, después de la lucha, conseguí un hospital de día con un partido de cero, ...y de la nada y tal y cual... ...y cuestionando esa ley tradicional... ...por el cual la gente... Eh, eh, poco preparada nos convenía... ...porque lo que queríamos es que la gente... ...estaba preparada pero eso era horroroso... ...porque estaba muy mal preparada... según el modelo una Secretaría tradicional, de ...absolutamente delendable... ...y por tanto nosotros... ...aunque la gente no supiera nada... ...pues los consideramos que, que... tenía que formarse en otra dirección distinta... ...no... ...bueno... ...en cada sitio, yo no sé exactamente... ...pero hacía lo que podía... ...pero trabajando en esto... ...de, de, de, de instalar un poco la... la, la, la, la asamblea... ...una cierta gesto, gestión de los enfermos... Eh, ...el régimen mixto... Eh, ...liberalizar el régimen abierto... ...semiabierto, etcétera, etcétera... ...y... ...bueno pues entonces yo detalle... ...de cada centro ya no sé... ...exactamente lo que hicieron en cada centro... ...pero vamos, bueno, todos teníamos esta historia... ...y todavía ahí cuando viene... ...sí te lo he contado ya... ...el 79 se hicieron las primeras elecciones democráticas estos municipales... ...que abarcan también las diputaciones... ...de las que depende la asistencia psiquiátrica pública... ...por lo menos en la especialización... ...y entonces eh, el PSOE... Eh, ...en coalición o no con el... ...con el Partido Comunista... ...pues que la venida no existía entonces esto, pues, ganó nueve provincias. Esa provincia de las nueve en cinco se hicieron reformas. El PSOE, entonces, estaba demostrado, quería demostrar que era capaz de gestionar la asignatura pública y que, además, era muy progresista. Y como la siguiente estaba de moda, pues, entonces, ellos querían. Y, y, entonces, cuando nos mimó a nosotros, para una vez conseguido el poder absoluto, echarnos al sector de los papeles, porque se lo ocurrió. ...y a otro entonces se crea esta decisión... ...pero esto ya pertenece al 86... ...al 80, a los años 80... ...se crea esa decisión por la cual uno... ...se hace, juega lo que se llama entonces... ...el positivismo ...que era eh, integrarse en el PSOE... Sin, ...ingenuamente o no tan ingenuamente... ...porque era una manera... ...de coger un cacho ¿no?... ...o ingenuamente... ...bueno, tampoco había analizado las conductas de cada cual... ...el caso es que se crea una decisión... ...en el movimiento digamos reformista, por decirlo así, ¿no? Se crea una decisión por la cual uno se hace con el poder, cuando el PSOE tiene el poder, y se, se crea una especie de reforma, eh, que es lo que he dicho antes, la Secretaría Comunitaria, que sí me interesa resaltar que es diferente al modo tecnocrático, donde se hace, por ejemplo, la externa de los enfermos, con un sistema um, totalmente distinto, puesto al que yo concretamente había seguido en Jaén cuando en esa en ese terreno que transcurre de elecciones democráticas a, a las primeras elecciones generales que ganan el PSOE que fueron dos años es decir dos años lo vivió durante Jaén y como yo varios más Mar, Ramón García eh, Luis Cabrera en Barcelona en fin eh, Chávez en Sevilla etcétera y los pocos que habíamos pues eh, nos quedamos en el paro así ¿no? ...y nos llevó al paro, etcétera. ...porque nos ponían a las condiciones... ...que ya te he yo ayer... ...de que eh, ellos, nosotros teníamos que hacernos del partido... ...y entonces una, una, una especie de protesta generalizada... ...otra vez el movimiento nacional... ...estoy es inadmisible... ...es eh, reivindicación... ...es decir, el, el, el funcionamiento como ya terapéutica... ...con la novedad de que así como en Inglaterra... ...que tenían precedentes... Era, era Se había sido en régimen de proyección completa. Nosotros asumimos el riesgo de que la comunidad terapéutica la hacíamos una comunidad abierta al exterior y en régimen voluntario de ingreso y de alta. Y por tanto, y que, y que los enfermos siguen domiciliando, hospital día, que causó mucha sensación en los medios de comunicación y, y que lo sirvió de mucho porque, frente a la administración, cuando venían los embates regresivos y nos querían nos querían liquidar. Entonces íbamos a los periódicos y decíamos esto que, que, experiencia de vanguardia. Ahora nosotros lo poníamos muy bien. Experiencia de vanguardia era a punto de ser anulada por la administración o suspendida y todo de, modo, de modo, ¿eh? <risas> Entonces, esa era la fuerza que teníamos. Educación ¿Eh? ¿Eh? mínima. Es decir, yo he de aclarar cuando en esto, como que tú has leído Oviol, etcétera... y, eh, y supongo lo que las tonterías que dice, pero no, no tantas tonterías debe decir que yo no he tenido curiosidad ni de verlo, se dice. Pero no es solo, eh, en Francia fue Andrié, eh, en España también o se arrojó vio tonterías, en fin, muchas tonterías. Entonces, esto va a demostrar que se habían leído varios textos o se lo habían leído por ellos. ...y... ...comentaban eso para luego ponerlo a parir... ...eso no sería para nada... Eso, ...que no eran enfermos... ...el rollo era, es que no eran enfermos... Así, ...puesto que nuestros enfermos... ...funcionaban mucho mejor a nivel social... ...porque estaban en un régimen... ...de no sometimiento, ni de represión... ...sino que se trataba de fomentar la libertad... ...y la emancipación de las personas... los enfermos, como te decía el otro día... ...eran los nuestros, eran más guapos que los de ellos... Tiene mejor aspecto, tiene un aspecto que no respondía a la imagen tradicional del loco. ¿Mm? El loco de manicomio, hecho polvo, sucio, desastrado, etc. Etcétera, etcétera. Y era ¿no? gente tal. Entonces, bueno, pues eh, verificación de la locura, otro concepto, el concepto de distancia a la locura, de cómo acercarse al paciente eh, al máximo, Sí, pero no tanto que te, que te contagiaras, y te digo contagio psíquico, no estoy dando contagio viral, que eso te lo diría Vallejo Ángela pero no yo. Eh, entonces, pues, era un concepto con el, que era un criterio para trabajar, no estaba eso, no lo medías con un, una cinta métrica, comprenderás, pero que sí era fundamental en eso. Y la verificación de la locura, es decir, reivindicación y verificación de la locura la institución tenía que ser una institución de cura ¿eh? donde los casos incluso los más graves se trataban siempre y cuando hicieran el requisito de la voluntariedad y eh, allí se podía estar loco se podía expresar no se le exigía a la gente que se ocurriera en tres días sino que podía porque pensábamos que la locura era una producción humana y eso nos ponía locos en función en relación o en posibilidad de integración con el resto de las personas llamadas normales, en donde el límite de la locura y de la normalidad no está claro, y por tanto era un concepto a científico pero a científico de una ciencia absolutamente delenable, por tanto era mmm, progresivamente a científico no sé si la palabra está clara, el concepto es decir que la locura era un término popular suficientemente ambiguo para no ser decisivo, tan decisivo como un diagnóstico, en donde, en donde tal, sino que se podía hablar en términos coloquiales, en términos tal, donde tenía múltiples afecciones y no necesariamente todas negativas, eh, porque sí, hay loco de atar, loco de no sé qué, pero también hay loco de amor, loco por la música, loco, ¿no? todo está un poco loco, un gramo de locura, bueno. Es decir, intentamos de alguna manera socializar la locura. En la creencia y la evidencia que se sí, que en la medida que la locura era compartida, aceptada y compartida por otras, por otras personas que figuraban oficialmente como personas normales, la locura era menos locura por el hecho de reconocerse como locura. No sé si el lengua, está claro porque eh, la locura compartida era siempre expresada y compartida era siempre menos locura que la locura vivida en soledad y en alimento que era una experiencia espantosa y sigue siéndola por tanto un, el enfermo se sentía y ellos mismos se, se, se definían como locos lo cual cuando se forma un, con enfermos justamente del hospital de día que yo llevaba ah, pero independientemente ellos forman una cosa que se llama colectivo ¿no? colectivo de psiquiatrizado en lucha, remedando el movimiento que había en las cárceles de la Coppel pues eh, ellos dan conferencias, hacen entrevistas de prensa, lo pues, hacen pues, independientemente, de eso no depende de nosotros, y lo hacen tal. Y entonces ahí ellos tienen su discurso, ¿no? y el discurso desde la locura. Porque nosotros el discurso que teníamos era de la locura, pero no desde la locura. Por lo menos no de la locura manifiesta y clara porque aceptamos que nosotros también teníamos estos ramos de locura ya te contaba el otro día la anécdota de que este psiquiatra argentino que dijo que el grupo nuestro estaba demasiado psicotizado y que él no estábamos demasiado mal nosotros es decir, estábamos demasiado contagiados lo cual era un concepto muy médico, el médico heroico que se eh, contagia de la lepra, se contagia de, pues salvando a los Tal, ¿no? o sea que, que en cierto modo era paradójico porque nosotros reivindicamos la, la función médica si la psiquiatría se ha cargado oficialmente en Alemania que era la psiquiatría hegemónica en los años 30 en todo el mundo y se hay carga carga 300.000 mentales invent ¿eh? pues esa ciencia no nos sirve Es decir, nosotros reivindicamos nuestro papel de médico pero médico en sentido de ayudar a los demás sí, no se puede concebir que por mucho que tú sepas la locura el resultado final sea el exterminio porque entonces lo que te eres es un carnicero o un torturador o un policía en en en aquella en Francia en, en aquella época se estableció un nuevo término, un palabra un poco raro, que se llama Era flic eran los, los guardias entonces, y que se eh, estaba en contra de eso por eso la palabra antipsiquiatría tiene sentido de estar en contra de la psiquiatría eh, tradicional, ¿eh? representado en manicomio y en la ideología psiquiátrica, científica, que más que científica era ideológica, y sigue siéndolo. Y entonces eh, el temio es también tan ambiguo como es de la locura, por eso correspondía, y al mismo tiempo buscamos alternativas, no a esto, no al manicomio, no a la Secretaría de Sanidad, no al exterminio de los enfermos, no a la represión directa, es decir, no a que el sistema nos utilice como policía de la conducta humana que no es delictiva, porque al manicomio iba la gente, a la institución iba la gente que violaba leyes no escritas, porque si violaba leyes no escritas iban a la cárcel, ...por tanto era violación... ...y eso era muy ambiguo... ...también era muy ambiguo... ...que permitía pues las coaliciones... ...eso que hablábamos el otro día... ...de las coaliciones de familias con enfermos... ...y con médicos... ...para tener encerrados en esto... ...y quedarse con la herencia... ...como pasaba en la secretaria privada mucho ¿no?... ...por ejemplo... ...invalidarlo etcétera... ...etcétera... ...bueno yo no sé si... ...si eso era... ...yo creo que fue una práctica... ...no fue una idea... ...por lo menos... ...en nuestro caso que estábamos aquí... ...eso fue ...yo creo que cada cual... Eh, ...según las circunstancias... ...los medios y, y... el número de enfermos... ...pues tal... ...porque evidentemente... Eh, ...no es lo mismo trabajar en un manicomio... ...de mil camas... ...que trabajar... ...como trabajamos nosotros... Con un, ...con un máximo de enfermos... ...que teníamos 40... ...que estábamos apretadísimos... ...porque no, el espacio no había dado para tanto... ...pero esa experiencia yo la viví también pero como nos quedamos en el año 80, pues eh, la experiencia de Jaén, que es otra experiencia que yo, en la que yo participo también, pero ya la hago en, en extensión. ¿eh? Y me enfrento, con otro, nos enfrentamos con otros problemas, como ya te adelantaba ayer, con otras situaciones y con otros con conflictos. No, no la, la, la locura no es para quedarse loco, es para expresarla. Y Yo creo que lo que se expresa, eh, y en eso ¿m? podríamos estar de acuerdo con Freud, eh, lo que se expresa de alguna manera eh, es saludable. Y, y si tú expresas la locura con gente que la puede entender, que no la rechaza ni la reprime por sistema como hacía la psiquiatría de la tierra, si tú dices que te persiguen los lo, lo, lo, lo, lo, quien sea, pues entonces, si tú le das medicación a base de tope, por tanto, eh, eso quiere decir que tú no aceptas la locura. En fin, se acepta como eres, pero el objetivo es que él supere eso y encuentre mecanismos a través de la solidaridad, de la comprensión, del apoyo mutuo, de una serie de cosas, el, el enfermos el criterio de curación, lo dije el otro día, era establecido en la emancipación. ...lo cual era significaba vivir fuera de la familia... ...claro, en una época donde era más fácil... encontrar trabajo que ahora... ...ahora hay mucha gente que está en la familia... ...no porque te enferma... <risa> ...pero es que entonces quienes pertenecían en la familia... ...eran los que estaban enfermos... ...y que había una resistencia de la familia... ...a que ese individuo se separara... ...porque ese individuo era funcional... ...aun dentro de su patología... ...o con su patología... ...era funcional a la eubestasis familiar... ...es decir, que el sistema familiar que también era cuestionado por, otro, por otros autores, el señor Fariata eh, no era un sistema perfecto, se ponía en cuestión también a la familia. No, nosotros sí distinguíamos, por ejemplo, eh, los roles. Es decir, el enfermo no se diferencia, por el título, en una frase breve pero que se entendía muy entonces, el enfermo no se diferencia del médico o del terapeuta en general porque esté más loco uno que otro como incluso había gente que eh, no mucha pero alguna gente hubo que pasó de enfermo a terapeuta o viceversa ¿sí? o de tres casos entonces la diferencia está en el rol yo estoy aquí en este ámbito de convivencia con paciente as, asumiendo mi rol que significa primer punto eh, mi rol es ayudar a la gente porque esa es mi profesión y mi vida privada está fuera es decir no, es decir, no son amigos está claro no somos amigos es decir tú yo tengo mi vida privada y yo aquí no hablo ni nada De tal manera que no había adoctrinamiento en absoluto, en ningún sentido. ¿eh? Ni, ni en un lado ni en otro. Es decir, los pacientes no tenían por qué saber tus circunstancias personales. y se las sabían era porque lo sabían por tus conductos, pero no porque tú, tú no hablabas de ti mismo. Es decir, tú dejabas fuera tu persona. En la medida que eso era posible. ...porque eso también es relativo... ...procuraba dejar fuera... ...tu propia conflictividad... ...y... Eh, ...y... que se producían grados de... ...de intensificación con los vemos ...por supuesto que sí... ...de ahí ese conflicto de la locura... ...es decir... ...ese error estaba marcado por esos dos puntos fundamentales... ...de el loco está aquí... ...para que se... ...para ser ayudado y tú estás aquí para ayudar... ...está claro él tiene que poner su vida en juego, manifestarla, su locura, y tú, las locura que tengas, ¿eh? muchas o pocas, tú no las puedes manifestar aquí. Porque no puede haber confusión. Cuando se hablaba de un término que entonces se hablaba mucho, que era confusión de roles, no se refería a eso. ¿eh? Porque, claro, con bueno, la mala leche de hecho, los de estos, como vio, que decían, decían barbaridades. Eh, esto, la confusión se de refería a que dentro del equipo los roles debían estar confundidos, es decir, la eh, en fin, eh, un enfermero, una enfermera, un asistente social, un psicólogo podía prestar igual asistencia con médico, es decir, y depende de las disponibilidades, porque un médico podía estar de, de permiso, podía estar fuera o lo que sea, reemplazaba sobre la base de que todos los, todo el equipo atiende a todos los enfermos y está informado de la situación. por tanto puede estar esa es la confusión de ahora. que no es este no esto está para dar Eso se llega a la operación actual de poner incluso segurata en los servicios psiquiátricos parece un disparate pero esto es así esto existe entonces cualquiera reducía a un enfermo si se agita la puede hacer el médico incluso el médico lo puede hacer, o lo puede hacer su terapeuta, para difuminar más los roles, porque lo conoce. Y como lo conoce, la represión va a ser menos represiva, va a ser un control. ¿Eh? Porque te conoce. Es decir, yo vi muchas veces que ha habido que reducir a algún enfermo, y se le ha inyectado, y estás 5 o 10 minutos, y luego te da la gracia porque el acto represivo en sí mismo tiene un valor terapéutico no puede tenerlo ¿por qué te da la gracia un señor que tú lo que has hecho ha sido controlarlo? ¿Mm? ¿por qué te da la gracia? porque él no se podía controlar y tú sí y tú sí y como él al final control más o menos represivo que si no tenía elementos represivos vamos a decir ¿no? No éramos ángeles, no estábamos allí. ¿no? Pero eso tenía una, un valor terapéutico que podía tener. La medida que tú seguías asistiendo a ese paciente y te quedabas con él. No hacía lo que se hace ahora en algunos sitios de poner una celda de aislamiento, que es una disparate. Siempre estaba estado opuesto a eso. Y en cuanto a la medicación, que no lo he contestado? La medicación, nosotros, ni los antipsiquiatras en general, eso es un mito. No estamos absolutamente en contra. Es decir, no somos, somos tan antiguos que si a un individuo, le duele la cabeza, no debe tener, no debe tener una de aspirina Si un individuo no duerme, no debe darse algún hipnótico. Si está angustiado, no tiene por qué darse. Ahora, no era lo principal el tratamiento y la dosis mínima. Yo en mi práctica siempre he tenido entonces y después Siempre he tenido la historia de empezar con dosis mínima y, si no eran suficientes, he subido. Cuando un medicamento empieza con dosis alta, el, el paciente se produce todo lo contrario, el efecto de El paciente ya, y vaya usted después a decirle que hay que arrojarle la dosis. No, ese, ese, ya está Ese medicamento ya está. Ya. Por tanto, dosis para subir. Y eso es muy fácil en la relación médico-enfermo, porque tú le dices al, al paciente: le dices, oiga, le voy a aceptar esto, le va a venir bien, igual no es suficiente y tengamos que subir. Eso lo acepta mucho mejor que es al contrario. Por tanto, se tomaba algunos medicamentos, pero no era la base del tratamiento. Era simplemente, pues bueno, estamos en el siglo XX, entonces, que ahora estamos en el XXI, el siglo XX, y había algunas cosas que podían tener utilidad. ¿verdad? se tomaban, no se temían, no era lo fundamental, no era, se daban, se daban dos dosis por la mañana, y cuando estaban los cuidadores de día, pues una por la mañana, al llegar, otra después de comer, que comían ahí, y la tercera la toman en su casa, se le daban a su casa. Y además se procuraba la monedosis, por ejemplo, se utilizaba mucho en medellín, que luego... Al Ligi no le gustó en Medellín porque lo hacía la competencia y lo retiró. Medellín era un medicamento uh, que, si lo conocía y sabía utilizarlo, yo creo que un psiquiatra, incluso un tradicional, lo que tiene es que saber utilizar los medicamentos. Y si supiera utilizar los medicamentos, te lo diría en modo general, se daría cuenta que el mejor neuroeléctrico que existe en el mercado, guste o no guste, eso sigue siendo lo repetido. Lo que pasa es que hay que saber usarlo, hay que saber que son ratos enteropérsicas, la positóxica, hay que conocer el medicamento y no fiarte de lo que te diga, que, que te diga el... Y volvemos a, a lo del principio, a lo que te diga el laboratorio, porque el yo va a preferir que le receta es la, eh, el último que ha salido del mercado y que además es más caro. A pesar de todo, con el operador no han podido. Porque sin duda alguna es el mejor que hay me. Y algunos pacientes, como te contaba el otro día, pues incluso psicóticos no tomaban ninguna. No voy a decir la mayoría. Pero he de decir que ningún antipsiquiatra dijo que no se. Simplemente criticó el abuso de la medicación. Claro, era comprensivo la integración en grupos de terapia, el salir de su aislamiento, yo he tenido, sobre todo en los grupos, cuando yo he hecho muchos grupos, yo he tenido la, la, la percepción y demás que se verificaba continuamente, es que los enfermos cuando se integran en un grupo de terapia, en, a los 15 días desaparecen, están curados. Curados si entendemos por enfermedad los, la producción de síntomas. Estaban curados. Por ejemplo, las voces. Las voces se dan mucho en gente aislada, en cuanto esa gente que aislada tiene medios y posibilidad de comunicarse de verdad con otras personas, la falsedad desaparece. Hombre, algo queda siempre, yo creo que algo queda. Las, eh, eh, por mucho que ha habido movimientos regresivos, siempre hay algo, cosas que han quedado, ¿eh? que han quedado. Es decir, siempre queda algo. Lo que pasa es que son movimientos pendulares, influyen muchos factores, pero eso no llevaría muy lejos muy Pero la medicación, ¿por qué íbamos a renunciar a la medicación? Ahora, estamos en contra de que eso fuera la única respuesta terapéutica. Yo planteaba otro problema que, sí, hay un conflicto de pareja que lo va a recetar con pastillas, que es rígido, o los celos. Sí. pero y dos en mínima yo de, cuando yo he ejercido la consulta interna yo he tenido temporada entera que he curado a las a la supuestas depresiones con analgésicos simplemente hombre lo más triste es lo que ha reaparecido ha reaparecido el estrecho que también es otro símbolo de, de la opresión psiquiátrica y que además no tiene nada de científico porque todavía después de el Me parece que se inventó, se puso años finales de años 30, 40, por ahí, que estamos en el 2013 y todavía, y ahora ya ha vuelto, y vuelve ahora con más fuerza, no tiene ningún fundamento científico, y que si lo tiene que me lo digan, porque yo no me he enterado, ¿por qué cura el estuchón? Y se asimila mucho a la psiquiatría tradicional del siglo XVIII y del siglo XIX, donde, por ejemplo, a los enfermos se le ponía al lado un cañón, se disparaba un cañón, ¡buah! <ríe> o se ponía una, una, una silla giratoria que empezaba a girar, a girar, siempre le Pues eso es el efecto de la pero un efecto empírico. ¿Por qué pasa esto? Nadie ¿No lo ha sabido ni y a muchos años ya de eso. Ya era para que se supiera algo. El que lo hagan un anestesista o no, esos son matices, matices más o menos humanizados o medicalizados, pero la base sigue siendo igual. Bueno, y, y el, todo el desarrollo de la terapia familiar que el otro día también hablábamos, todo eso ha desaparecido. De tal manera que los que hacen terapia sistémica, que a mí no me gusta ese término, introduce ya otro elemento más crea un lenguaje, un código. Mientras la primitiva terapia familiar era muy asequible para cualquier persona medianamente cultivada, el sistema, la teoría del sistema crea ya un código, un lenguaje, un, un lenguaje codificado, que parece ser que lo único que son aquellos que saben. Con lo cual, por ejemplo, cuando las familias llegan y dicen que les digan algo para cómo lo están haciendo, la gente no sabe qué decirle. En toda, toda la línea de, de psiquiatría comprensiva se ha venido a la mierda. Eh, y de ahí no son sumamente culpables la industria farmacéutica, sino, esto que comentábamos también el otro día, sino la participación de los psicólogos conductistas. Si se establece, la te digo lo mismo el otro día, si se establece la psiquiatría comunitaria como una, eh, casi por decreto, ...hombre, lo menos que se puede decir... ...es que la gente que trabaja y se contrate... ...sea partidario de ese tipo de psiquiatría... ...lo que no puede ser es que meta un conductista... un conductivista ahí... ...¿por qué? ¿porque es del partido? ¿o porque conviene? Yo creo que es política porque se juega el poder... ...hombre, cuando metías un tipo en un manicomio... ...estaba clarísimo el poder... ...el poder, el poder de la familia... Tú no tienes nada más que ver si tú has eh, conectado con familias de enfermos mentales, los enfermos mentales parecen corderitos, van por allí. Si yo te digo, cuando cuando surgió en, en nuestro seno, no lo creamos nosotros, el colectivo de eh, enfermos de enfermos, eh, ¿cómo se llama? en, en lucha, de, de psiquiatrizadas en lucha, te aseguro que el discurso que tenía no era el de los padres de la familia y dieron muchos se hicieron entrevistas de prensa aquí en Madrid al menos eh, fue lo que pasa es que claro, la gente si aspiraba a la curación, eso no tenía permanencia, no puede ser esto tu vida psiquiatrizado esto es como las víctimas, si no te conviertes en víctima del terrorismo, toda tu vida es víctima del terrorismo 80 días que yo soy víctima del terrorismo bueno, tú eres, estás vivo o víctima de la gente de Colza ¿no? estas son las aberraciones sociales ¿eh? que se crean cuando la víctima se le da poder y pasa como un Israel, rey, Israel pasa de víctima a victimario. Ah, nosotros éramos muy cuidadosos de no manipularlo a Nunca lo, lo utilizábamos. ¿no? Hubiera sido fácil en cual, todos estos momentos de lucha coger a los pacientes que firmaran un pedo de firma. Jamás lo hicimos. Si se produjo algunos procesos de los familiares, fue por propia iniciativa, no por eso. Todavía. Lo digo porque esta es una práctica que se, que se da y a mí me parece que es muy peligrosa. Porque tú mmm, puedes estar meter el gato por liebre Estás definiendo tu puesto de trabajo y lo disfraza eso de que tú ¿eh? quieres los enfermo. Ten cuidado a ver quién te busca, no todos los siguientes son iguales. Y lo que es importante es que en la primera entrevista, que deben ser libres, tú serás satisfecho de esa entrevista. Hombre, eh, tenemos el peligro del grupo duda. Eh, ahí yo estoy severamente en contra. Estos que te llegan y dicen: Yo soy, soy un, un, un bipolar y tal.